una noticia o un hecho en, en la, es, cara, en la es un hermoso ejercicio para titular twitter claro. cuando uno se planta frente a un hecho que considera que es noticia lo más importante es saber qué quiero decir con eso es eso. el título de una noticia yo tengo un cúmulo de información sé que hay un interna en la cámara federal de córdoba eh, que están por decidir tal cosa ahora yo en el título tengo que poner lo más sustancial de eso para llamar la atención de alguien. Eso es Twitter. Y eso por esa inmediatez es que es una red muy usada por los periodistas.